Pues esto es Horror el Horror y hoy vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, de Doctor Strange en el multiverso de la locura. ¡Empezamos! Y es que se ha estrenado eh, la última película de Marvel, eh, la secuela de Doctor, Doctor Strange. Una película que dejó muy buen sabor de boca y que nos presentó a este superhéroe que llevaba tiempo Marvel intentando llevarlo al cine y que por fin, en 2016, lo, lo logró con Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange y el interesante director más especializado en terror, se podría decir, Scott Derrickson, en la dirección una película que si miráis los números, el primer Doctor Strange tampoco, tampoco es que arrasara en taquilla. O sea, sí que fue un taquillazo gordo, pero no de esos números que muchas veces nos tiene acostumbrado Marvel de películas de, de mil millones. El caso es que igualmente el personaje gustó mucho y sobre todo con las siguientes apariciones en el MCU se ha vuelto uno de los personajes más, más populares de, de esta extensa franquicia, que van 20 muchas películas ya. Entonces, ahora nos llega esta secuela que en principio iba a estar dirigida igualmente por, por Scott Derrickson, pero que poco antes de comenzar la, la filmación, Derrickson abandonó el proyecto y la gente de, de Marvel con Kevin Feige al frente llamaron nada más y nada menos que a uno de los grandes maestros del cine de terror, a Sam Raimi, que llevaba... Sam Raimi, que Cualquiera que me conozca sabe que ahora estamos hablando de, de uno de mis tres o cuatro directores favoritos. O sea, San Raimi puede que esté en el top tres de mis cineastas favoritos de todos los tiempos, sin ninguna duda. Raimi llevaba sin hacer una película de, desde 2013, curiosamente también con Disney, que hizo aquella de, de Oz con James Franco. Que fue una película... una película que, si bien tenía ideas, es verdad que no fue todo lo todo lo potente que se espera de una película de, de Raimi. Y desde ese tiempo ha estado más entretenido en televisión, en producir cosas, en producir cosas bastante malas como el remake de Poltergeist o incluso en dirigir el episodio piloto de Ash vs Evil Dead, pero de eso hace unos años ya. El caso es que Raimi vuelve al cine, vuelve a, a las películas de, de gran presupuesto, vuelve a Marvel, eh, con esta secuela de Doctor Extraño que han titulado En el Multiverso de la Locura. Una película que se enclava en. se, se establece dentro de lo que han llamado la, la fase 4. Y que sirve también de secuela para lo que fue la serie de televisión eh, WandaVision. La primera serie, si os acordáis, en 2020, en plena pandemia de, de Disney Plus, de, de Marvel. Una serie. WandaVision, que nos traía a primer plano el personaje de, de Wanda, de, de Elizabeth Olsen, para contarnos las consecuencias del personaje tras, tras la Guerra del Infinito. Y aquí, pues es un desenlace de la historia eh, bastante, bastante interesante. Y es que Marvel, que para mí, llega una fase 4, un tanto errática. O sea, en series de televisión no ha estado mal, pero tampoco. O sea, a mí me gustó mucho What If, pero el resto de series Marvel, WandaVision me pareció interesante, pero Falcon y El Soldado de Invierno me parecieron bastante normalitas. Eh, al igual que Ojo de Halcón y eso que me divirtió mucho. Eh, Loki. Loki planteaba cosas, pero también al final tampoco. O ahora esta última. Eh, Caballero Luna. El caso es que en el cine las películas de la fase 4 de Marvel, hasta que no ha llegado Spider-Man No Way Home, curiosamente no de Marvel Studios, sino de Columbia, tampoco han sido películas. Sanchi estaba bien, pero a mí Eternals, a pesar de lo bonita que era, se me hizo larga. Eh, el caso es que yo tenía muchas ganas de estar. O sea, tengo la sensación de que ahora vuelva a estar en Marvel ¿no? Y, y además con un director como Raimi estoy... Por fin he ido cómodo al cine a ver la película, ¿no? Y, y este multiverso de la locura me ha planteado, o, o al menos me ha llevado donde yo esperaba que me llevase, ¿no? A ver, las pelis Marvel, y esto mirar desde Iron Man en 2008 a, a Spider-Man No Way Home eh, este año pasado, ¿no? tiene una puesta en escena todas muy parecida y en ocasiones un, un poco plana no digo mala eh, digo plana o sea son puestas sobre todo por ejemplo las películas dirigidas los hermanos rusos eh, los hermanos rusos han hecho las mejores pelis Marvel hasta la fecha y quizás sean los más planos a la hora de de hacer su puesta en escena no es como que prefieren que la gente se centre en la historia ¿no? y en los aspectos emocionales y que no despiste la puesta en escena de la película. ¿no? Y, y eso, para mí, a veces le ha restado un poco a Marvel, siendo películas estupendas. ¿sí? O sea, Marvel Studios puede ir con la cabeza bien alta que aún no ha hecho una mala película per se. Ha hecho películas mejores, como Infinity War o o en Game o El soldado de invierno, o Guardianes de la galaxia y películas peores, como El increíble Hulk o Todo El mundo oscuro. Pero no tiene ninguna película realmente mala, que digas ustedes que no se puede ver de lo mala que es. ¿no? O sea, puede ir con la cabeza bien alta a Marvel Studios, que está cuidando bastante bien sus, sus producciones. ¿no? Pero le faltaba algo en, en la puesta en escena. Y este Marvel, este Doctor extraño en el multiverso de la locura, trayendo a Sam Raimi, eh, elevan la apuesta, ¿no? Aquí... O sea, con un título tan llamativo yo desde que oí, ¿no? Que la secuela de Doctor Extraño se va a llamar Doctor Strange en el multiverso de la locura, ¿no? Dije, aquí tiene que haber... algo que se salga un poco de lo que ha estado haciendo John Fabre o los hermanos Russo o, o incluso James Gunn, que ha sido más imaginativo en lo colorido, pero James Gunn tampoco es un director muy raro a la hora de buscar ángulos y encuadres de cámara, ¿no? Quizás Scott Derrickson, que viene del terror, ¿no? Viene de películas como Hellraiser 5 o Sinister o tal, fue más imaginativo en su, en su primer Doctor Extraño. Scott Derrickson, un fan declarado de Raimi y probablemente el cine de Raimi sea buena parte de la inspiración de lo que ha hecho Derrickson como director, ¿no? Entonces, que ahora, curiosamente, sea Raimi el que se encargue de, de esta película de Marvel, ¿no? Efectivamente eleva el juego a, a que ya no solamente estamos ante una película Marvel más, ¿no? Eh, sino que el multiverso de la locura es donde nos va a llevar, ¿no? El, el título es muy sugerente, ¿no? Un viaje a, a algún sitio, ¿no? Eh, y efectivamente, y hay Marvel que en su día. Marvel nunca ha destacado por dar gran libertad a sus directores. Acordaros de cuando Edgar Wright iba a dirigir Ant-Man y se fue por, por desavenencias con, con los productores, ¿no? Que no le dejaron hacer lo que él quería y acabó. Ant-Man, que está muy divertida, acabó en las manos de un tipo tan insulso, cinematográficamente hablando, como es Peyton Reed. La película está divertida, está cachonda, pero cinematográficamente es muy plana. Y lo mismo la secuela. Bueno, pues parece que ahora Marvel ha hecho todo lo contrario. ¿no? Yo, en esta fase 4 sí que es verdad que contratando directores como Chloe Zhao como, está como dejando que sus cineastas empiecen a hacer un poco eh, lo que hasta ahora no se atrevían, ¿no? que es hacer su cine. Y claro, si contratas a un peso pesado como Sam Raimi, que hasta ahora el director de una película Marvel no pesaba, nunca te lo ponían en, en los trailers o muy pocas veces. No, no era un... Entonces pues ahora sí, ahora traes a un tío que es un director de culto, que tiene millones de fans detrás, ¿no? Tú imagínate que Raimi hubiera salido diciendo, no, es que no me han dejado hacer lo que yo quería. O que vieras la película y pudiera estar dirigida por Sam Raimi como podría estar dirigida por mí, ¿no? Quiero decir, no, no, no, tenía que ser, y ahí ha jugado muy bien la baza Marvel, tenía que reconocerse en cada fotograma la, la mano de Sam Raimi, que además... Muchas veces se nos olvida que Raimi es el tipo que dirige el primer Spider-Man, que es la película en 2002, que de verdad marca el punto de salida. A pesar de que yo siempre digo Blade y X-Men, ¿no? el primer Blade de Norrington y el, el primer X-Men de Bryan Singer como el inicio de la era moderna del cine de superhéroes, el primer megahit brutal que recauda cientos de millones, que se vuelve una película que es más que un fenómeno porque ni Blade ni X-Men habían sido tremendos. Fueron taquillazos gordos, pero no fue aquello de decir... Spider-Man sí compitió en taquilla para ser una de las... Compitió con películas colosales como podía ser un Star Wars o como podía ser un Señor de los Anillos o cualquier otra película de esa época, ¿no? O sea, hablamos de una película que fue un, más que un fue un fenómeno, el primer Spider-Man, y venía de mano de Raimi, y se nos olvida muchas veces que él es el que empieza un poco como director todo aquello, y que ese primer Spider-Man, también tenía mucho ADN Raimi en la puesta en escena, ¿no? en, en esos vuelos de Spider-Man entre la, los edificios, con las redes, eh, la transformación, o ¿no? cuando le pica la araña y cómo es una secuencia literal. O sea, tú ves Spider-Man 1 y cuando él le cambia el ADN a Toby Maguire, es igual que en Darkman, cuando Darkman se le va la, la olla ¿no? a Liam Neeson Te hace los mismos... De hecho, eh, esto es cierto. Raimi coge planos de Darkman y los mete en... En Spider-Man. Bueno, pues aquí tenía que notarse esa pu puesta en escena, Raimi, ¿no? Entonces le dejan. O sea, tiene un momento la película, este Spider-Man, o sea, este Doctor Strange en el multiverso de la locura, que decía, Dios mío, estoy viendo Evil Dead 2, estoy viendo terroríficamente muertos. Y, y está haciendo un momento, y, y hay otro momento y decía, Dios, estoy viendo eh, Arrástrame al Infierno, y estoy viendo el ejército de las tinieblas, estoy viendo Darkman, estoy viendo. O sea, iba viendo. Todos los automenajes, probablemente que Marvel le dijo, Haz estos auto, hazte estos automenajes, ¿no? Que la gente, que el fan sepa que eres tú. Entonces el tipo tiene secuencias, movimientos de cámara, sonido, eh, cosas que ocurren, que dices, Dios, estoy en un éviltez otra vez. O, o estoy en. en una película, o sea, en un Darman o en cualquier película de Raimi, ¿no? Que, que digas, Dios, qué locura, ¿no? Y a la vez, Sam Raimi tiene una cosa como director que es muy interesante la cámara nunca está, o sea, siempre está en el mejor sitio que tiene que estar, pero nunca en el sitio que tú esperas que esté. O sea, nunca te va a hacer un ángulo de cámara normal. Y eso es, es lo interesante, ¿no? La, la cámara no está puesta así, a la altura, de lo, y ya está. O sea, a mí, vuelvo a decir, Vengadores en Game Infinity War, son pelis que me encantan, pero la puesta en escena me aburría un poco, porque al final... Claro, también tenía 200 personajes esos directores, no tenían más narices muchas veces que... Hacer un plano en general, meterlos a todos como podían en el encuadre y que hablaran, ¿no? O sea, tenían esa limitación. Y aquí Raimi no maneja 30 personajes, maneja 7, 8, 9. O sea, puede jugar más, pero aún así... Nunca está la cámara donde uno espera ni a, hace los movimientos. Yo qué sé, es... Pues eso, eso es una, es una maravilla lo que, lo que logra, ¿no? La película... Eh, es eso, es, es, es ese ADN. A eso me refiero con, con el rollo Raimi, ¿no? Que está todo el mundo tan, tan entusiasmado. Luego, otra cosa que tiene también muy Raimi es ese ritmo que nunca para y que, gracias a Dios, no dura dos horas y media. Dura 125 minutos con créditos. Y contad que hoy en día los créditos de una película son 7, 8, 9 minutos, ¿eh? No son 3 minutos y medio como antes, ahora son 8 minutos o 9 minutos de créditos. O sea, es una película que va va como tiene que ir y con un ritmo pa, pa, pa, pa, pa, pa, o sea, cada pa, pa, eso es alucinante, ¿no? Que, que es como tener un cómic en las manos, ¿no? Y cada cierto tiempo eh, pasar al siguiente capítulo, ¿eh? Eso es alucinante, ¿no? El, el guión como, como va por... y cómo es capaz de darle su momento a cada personaje, ¿no? A Doctor Strange su momento, a, a América Chávez su momento, a al personaje de Rachel McAdams, a Wong, a, a todos, o sea, y además el fanservice que da, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, a Elizabeth Olsen, ¿no? Porque esta película, como he dicho al principio, viene a ser el final del arco argumental que comenzó, o, o bueno, a completar o a terminar WandaVision, ¿no? Que ahí vosotros como, como espectadores tendréis que valorar. Tendréis que valorar... Ya que me salgo de lo cinematográfico, ¿no? De la película y, y me meto en la parte más de, de sentimientos. Porque Marvel es verdad que, que hace unas películas que tienen mucho que ver los sentimientos del, del espectador, ¿no? O sea, no es tanto que analicemos la película cinematográficamente, que es un sobresaliente, o sea, la música de Danny Elfman, que sustituye a Michael Giacchino, el montaje, los efectos especiales, los actores, el guión la dirección artística el vestuario el maquillaje maquillaje sobresaliente hay un par de cosas de maquillaje alucinantes no, no, va más allá de de que en una peli Marvel puedes salir en shock por lo que le ocurra a los personajes ¿no? y olvidarte de si la película estaba mejor o peor rodada y pues, entonces aquí lo que nos van a plantear y lo que hacen lo que hace interpretativamente Elizabeth Olsen es, es alucinante, ¿no? Y, bueno. Por cierto, dos secuencias post-créditos. Quedaros a verlas las dos. Una cuando terminan los títulos de crédito principales y otras cuando terminan el, el rol de créditos finales. Quedaros a verla. Eh, siempre vale la pena. Siempre es divertido, siempre es, es cachondo, siempre... Y además... Eh, Aquí estamos en una peli de Sam Raimi, con lo cual el humor no es el humor, o sea, es un humor más cabroncete, es un humor más travieso. Raimi, y ahora ya no es el jovencito de 23 años que hizo Posesión Infernal, es un señor de sesenta y tantos años, o sea, es un señor mayor, y sigue siendo ese niño travieso en el cine, ¿no? Es lo, lo divertido, que, que Raimi sigue siendo ese tipo travieso que, que intenta sorprenderte, sorprender, intenta putearte, intenta, o sea marearte, intenta asustarte, intenta todo lo que sea, ¿no? todo lo que Todos los trucos que tenga como director los, los va a sacar. Y eso es, es muy, muy de agradecer. Así que este Doctor Strange en el multiverso de la locura de Sam Raimi, recomendadísima, y a verla, porque lo, os lo vais a pasar muy bien. Sobre todo es una peli que, que lo vais a pasar muy bien, que es muy divertida, es muy entretenida, que, que está muy bien hecha, que, que es, puro de, es puro disfrute cinematográfico. Así que id a verla... Eh, a verla, iros al cine a verla, iros, si tenéis críos con los críos, con la pareja, con los amigos, ir a gozarla. Es una película muy, muy disfrutable. Y vosotros, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, eh, comentad, decidme qué os ha parecido la película, si ya la habéis visto, si penséis ir a verla. Si sois fans de Sam Raimi como yo, suscribiros al canal si os mola lo que veis. Seguidme en redes sociales, que apenas uso dos, Twitter e Instagram. Y como siempre os digo, regaladnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.